Vamos, Uno, Dos, tres. ¡Oh, yeah! ¡Wow, wow! wow Dime dónde caigo. Mándame, mi amor la ubicación. Oh, hace rato tengo ganas de verte. Dale que te caigo. No compliquemos la situación. Sabes que yo muero por tenerte, te quiero robar Me fascina lo bonita que tú estás, mami Dame un poco esa cosita para probar No tengas miedo, bebecita, vamos allá Vamos allá, yo te quiero robar Me fascina lo bonita que tú estás, mami Dame un poco esa cosita para probar No tengas miedo, bebecita, vamos allá, oh Vamos allá, ah, ah, ah, uh, uh. dame un besito pa' que te enamores. Una cosita pa' que te ya, yeah. No tenga miedo a que te vayan flores. Mamita, que yo ando por tu pa' usted. Dame de eso, aunque me enamores. Date esta cosita pa' que te enamore. Uh. No tenga miedo a que te vayan flores. De que tú tienes miedo, ya. Yeah? Dime dónde caigo, tú me tienes vuelto en loco, amor. Por robame un beso de esa boca, ¿Qué tal si te traigo un ratito pa' mi habitación. Hacerte el amor volverte en loca. Dice, ah, dame la luz, mi bebé, que estoy loco por cómo te entera. Yo soltero y tú soltera, que el momento sola te lleva. Positivo, mi amor, coopera, lo negativo se queda afuera. Dale, manda la ubicación, que de una vez, te quiero robar. Me fascina lo bonita que tú estás Dame un poco esa cosita pa' probar No tenga miedo, bebecita, vamos allá Vamos allá, dice yo te quiero robar Me fascina lo bonita que tú estás, mami Dame un poco esa cosita pa' probar No tenga miedo, bebecita, vamos allá Dice, vamos allá, robamos más esta vaina, mi amor, vamos a prender la cera Que esta noche yo bajé con el encendedor para pegarle fuego a la madera.